Hace mucho que no aparece este juego en el canal, así que se me hizo la idea. A ver. ¿Cuál quieren jugar? Un Manfall Flat. Y ya lo tengo instalado aquí en el teléfono. Ya me lo compraron. Pero lo que nosotros vamos a jugar es... Parque de Trampolines. Andorra Water Park. No, ¿dónde está Water Park. Aquí está Water Park. Vamos. Enseño mi cara si quieren. A ver. a ver, déjenme ver si estoy enseñando el micrófono. Vamos ¿sí? a ver por dónde lo pues No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Espera, no, no, voy loco, mmm Mmm... mmm... mmm está bien bro yo me estoy viendo no sé el tiro el torpedo ¡Calvo el torpedo aunque no se diga así el ataque uy todo no, do, no! ay no! lo siento chicos este es el fin uy Dios. Para arriba, para arriba, para arriba. A ver. <coughs> No, bueno, si sí le den un like Pero ahorita cuando termine A comer un rato voy a subir Este en Roblox Pero en Fortnite, ok Mientras vamos a jugar aquí. A ver O sea, ¿Cómo cuántas resbaladillas? Entonces vamos por acá, eso Sube, sube, ya llegamos. ¿A dónde vamos? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿A dónde vamos? Ahí me competo. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Hola, soy la chica. ¡Eh! ¡Espérame! No, no, no, no, no, no, no. ¡Ah! Me voy a meter al blanco. pensé que ibas este pensé que iba a ser como el de Luman que te podías agarrar, para, pero obvio de que no, porque yo ya conozco muy bien el Roblox. Ahorita después del de Fortnite, en un rato voy a subir uno de Human Fall <coughs> O sea, van a ver como algo que como de Hellboards y eso. De, o sea, después del de aquí en Fortnite, en, de Roblox en Fortnite, van a ver como un video como de Hellbar. Un video de Hellbars y luego voy a subir ya, ahora sí, uno de uno Fall Flat. <coughs> like si les, si les gustan estos juegos. Vamos a nadar. No puedo ver. No puedo ver algo. Eh. Oigan, oigan. ¿Creen que haya otro tobogán? Ver, eso lo averiguaremos después a ver sí, sí, sí, 100% que está uh, 100% que está ese naranja de ahí y pues vamos no, pero necesito subir <rio> bueno, no, bueno no estoy medio inteligente vamos A ver. Dos das mil das años más tarde. ¡Oh! ¡Sube! ¡Sube! ¡Por favor! Vamos ahora hacia la acción del tobogán. ¿Qué les parece este tobogán? Miren, ahí está el verde. Nosotros vamos al naranja que va directo a la piscina Y que es súper gigante. No, es por aquí. Este el tobogán. Vamos, vamos, vamos, vamos. Pero yo me acuerdo que te lo bloqueaba porque alguien se quítate ay no no no no ni se ni se te ocurra ni se te ocurra ni se te ocurra oh. no no no y se murieron no no no no no dónde vas te odio te odio quítate quítate te odio te odio quítate Jimmy yo entro, yo entro, yo entro, yo entro. No, no, no. Quítate. Quítate, panzón. Vamos, por favor. Dios, ostras. Por favor. No, no, no, no, no, no. Está guapísimo, tú. ¡Que te metas, Cholo! ¡Ya está abierto! ¡Quítate, Cholo! ¡Quítate, Cholo! ¡Quítate, Cholo! ¡Cholo sin cabeza! ¡Yo gané! Cholo sin cabeza. ¿Qué? Cholo sin cabeza, ya quítate, por favor. Cholo sin cabeza. Uh, quítate, quítate, cholo. Cholo, quítate, cholo, cholo, cholo. Quítate. tiro el desgaste. ¿Dónde? <risa> ¡Auu! ¿Qué es cuando se me cayó el diente? <risa> <risa> <risa> ¡Oh sí! Mira <risa> si quieres el video solo que te haya gustado y a mí me voy a comer hasta la próxima.